Sí, ahí sacando fotos. Uh -huh. Dale lu, hace sentadillas ahí. Sí, sentadillas. Vení mami, sacanos una foto juntas. Ahí mira. Salen todas. Velo más. Eh. Velo no salí. Ahí. Ahora sí. Delen whisky.